Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de Youtube Bueno queridos, y hoy les voy a traer una replay Que hice con este cañón de Assault Con este CDA-105, el AMX Este cazatanque Premium de Tier 8 Bien, ¿qué cualidades tiene este cazatanques? Eh, muchas, la verdad que muchas En principio podemos decir que tiene Una... Una penetración muy, muy buena con una munición hermosa que es APCR. O sea, como munición principal tenemos APCR y eso se agradece porque, digamos, la velocidad de la munición rígida de la APCR es mucho más rápida que la munición AP tradicional. Entonces eso hace que el disparo vaya como una flecha a donde tiene que ir y está... Y está buenísimo, eso me encanta. Bueno, después, a ver, eh, otra de las cuestiones que quería mostrarles. ¿Qué tenemos que hacer cuando arrancamos una partida? Antes que nada, esto va para la gente que es un poquito más nueva. Ya tenés experiencia en el juego, te puede llegar a servir o no. Bueno, eso ya queda en cada uno. Lo que quiero decir es, ¿qué, ¿qué es lo que hago yo cuando empiezo una partida? Primero, antes que nada, me fijo en qué lugar de la tabla estoy. Si soy top tier... Ya sea con el tanque que sea, salvo que sea un arty. Pero incluso también tenés que fijarte siempre. Eh, y ver en qué posición estás. Mirá cómo lo revolatilizan. Eso está pésimamente mal. Un ligero no se juega así, chicos. Por favor, no jueguen los ligeros. Ahí tenemos al renegade. Pobrecito que esta es una posición clave. En este mapa, en este comarca roja, en este redshire Te este posicionas acá en el medio y tenés tiro hacia la derecha. Cuando tenés un... Un ligero o algún medio que espotea por ahí Está buenísimo O mismo los pesados cuando se asoman Abajo del, del globo aerostático ese Ya empiezan a detectar a los que vienen por aquel lado En la zona de pesados eh, Ahí le marco al ligerillo Si puede ayud ayudar ahí que espotee un poquito Trato de darle Lo que pasa es que lo tengo muy muy lejos mira Trato de apuntarle en la cupulita del comandante Pero para qué si se me regala el KB2 ¿A dónde es que vas KB2? ¿Por qué? Chicos tienen que saber que si por lo general tenés a alguien parado adelante es por, y no avanza, es por algo. O sea, no venga vos como un campeón ahí a avanzar. Bueno, si tenés ganas de morir, sí, pero no creo que tenga ganas de arrancar la partida y morir. Ya sin hacer absolutamente nada, llevamos unos 785 de daño, ¿bien? Eh, otra cosa es lo que les estaba diciendo. fíjate en qué lugar de la, tabla, de la tabla estás. Si sos top tier, si sos un tier intermedio, un nivel intermedio, o estás eh, en, la, en la cola, como se puede decir, en los últimos. En este caso salimos top tier... Y entonces decido jugarlo de una manera agresiva Este es un tanque que se puede jugar de manera agresiva Y más o menos No tenés mucho blindaje, no tenés mucha vida eh, Es decir, por ejemplo Un Oni con una explosiva O un RHM Me puede dejar fino fino Porque si el RHM me pega unos 800 Con el cañón Gordo que tiene Y la voy a pasar mal Me voy a quedar con 200 de vida Y ahí me voy a tener que retirar a jugar atrás de todo pero que tiene este CDC que es muy troll. A veces tiene un blindaje bastante troll. Miren esto a ver si lo puedo mostrar. ¿Ves que está bastante, bastante inclinado? Si bien no es duro del todo, pero tiene esa inclinación que hace que sea bastante... Y, y la parte de lo que sería el cañón y... como es que se dice? El mantelete, por decirlo así. Es como bastante, bastante troll. Y fíjense la movilidad que tiene. Que este sí es un, un cazacarros con movilidad. Bueno, ahí me asomo, me sacan a eso, oh, me meto una bomba hermosa, pero, toma, ahí tenés, te meto 434, llegamos 1219, ahí me lo sacan, y fíjense como siempre, somos top tier, entonces vamos al frente, sin tampoco, a ver, sin perder la cabeza, chicos, o sea, no, no, hay, no, hay, no hay que volverse loco, ¿no? O sea, sos top tier, buenísimo, yo sé que los más duros están de aquel lado, hojaldre. Yo sé que está allá, estaba el Renegade, el Oni, el 85. Tenés eh, el RHM por ahí por el medio, seguramente. Y alguno que otro más. Bueno, el hoy se apura, se come una PCR. Fíjense que con este cazatanques no hace falta tirar hit. Tenemos una penetración de 260 con la primera munición que es APCR. Y la, después tenemos una munición hit que es una, una belleza. Fíjense que los tiros van muy muy muy dirigidos eh, Y después cargo 6 explosivas por, Porque bueno, porque cargo Para tener por las dudas Bueno, acá qué hago Yo estoy eh, eh, espoteado Por el Oni. entonces agarro, me giro un poquito Porque sé que allá en el medio siempre hay alguno Bueno, acá el RNG Lo ayuda Pero fíjense que es un Es un misilazo Yo este, este casa lo re recomiendo, está buenísimo Me encanta me encanta porque te podés mover por todo el mapa y tenés la libertad de hacer lo que quieras, man. No tenés que estar atado atrás como si fueras un Dicker Max, el gordo Max. Que tardás un año en moverte. Allá se cae un árbol. Allá se cae un árbol. Trato de acomodarme porque sabía que se iba a potear. 3, 2, 1, pum. A Troden. 3, Llevamos 2011 de daño. No está mal. Yo creo que ya con 2000 de daño estamos en un... En un daño en verde podríamos decir No está, o sea, bastante, bastante bien No está nada mal cuando se pone en verde Es porque estamos haciendo una muy buena partida Metemos uno más, 378 El daño promedio es de 390 de este cazatanques El RNG no nos está ayudando Podríamos haber hecho 450 en cada uno de los tiros Sin embargo, no nos permite eso El E25 que está campeando ahí atrás le metemos un tiro 384. Seguimos. No son low rolls, pero casi te diría. Eh, no estamos pegando lo que deberíamos. Llegamos 2773. Insistimos un poquito más con el tema de ahí. Sabemos que está el E25. Pero el camuflaje que tiene es hermoso. Fíjense cómo voy bordeando el mapa. Empezamos por el medio. Dimos la vuelta. Fuimos a buscar a los que estaban ahí desprevenidos. Solitariamente como lobos ahí en E1. Y ahora nos venimos contra el E25. Que arriesgo, recargo en unos 9 segundos. Bueno, E25 me pega. No, no, no, no, no, Estás equivocado. Por más que seas verde, estás muy equivocado si piensas que podrás con un CDA. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, porque giramos muy rápido. Adiós. Este es un tanque, miren la movilidad que tiene. Que. Es como si fuera casi un 95. Es algo muy, muy similar, muy parecido. Y que te permite hacer justamente eso. Estamos en A1, chicos. Estamos en A1. Hay un Oni por aquel lado. Que a cualquiera de aquellos los revienta un bombazo el Oni. Te saca una, una barbaridad. Apuntamos, cerramos retícula. No tenemos apuro. Y lo penetramos de punta a punta a un Oni. 3469 estamos en un daño violetita podríamos decir fue una, una hermosa victoria y qué podemos decir eh, además de este de este casa que básicamente tiene como resumen no tiene una hermosa movilidad tiene eh, una pegada fuertísima tiene una pegada una penetración excelente esperen que les voy a Mostrar los eh, resultados Ustedes que son fans de los Resultados Vamos a poner así, vamos a hacer esto Y aquí podemos ver eh, Lo que fue esta Esta partida, bien, nos dieron Gran calibre, una maestría de segunda O sea, fíjense que eh, Lo hemos hecho bien Pero bueno, mmm, hay tanques que Hay personas que lo han Jugado mucho mejor que nosotros Pero tampoco hay que volverse loco Ni comerse la cabeza con ese tema eh, 3469 de daño es un, es un daño muy muy bueno para este cazatanques Fíjense que nos puso ahí en, en violetita O sea, no, a veces no hay que exigirse más De lo que, de lo que uno puede hacer Porque te terminas enojando, te terminas frustrando, te terminas eh, calentando Y a veces no tiene tanto sentido Es lo mismo, para mí está muy muy bien Hemos eh, ganado encima unos, unos creditillos Tampoco es que estoy nadando en créditos, pero bueno, 70.000 no está nada mal para una partida tradicional. Simplemente cuenta premium, no tengo activado ningún tipo de reserva ni nada por el estilo. Así que bueno, amiguetes, eh, espero que hayan disfrutado esta replay. Estamos en Comarca Roja, ya saben, te posicionas en el medio con un caza de este estilo. Ojo, si salís tier contra tier 10 con un CDA o con un cualquier cazatanque. tanque sin torreta o Incluso aunque tengas torretas, ya sea un Scorpion, tenés que tener mucho cuidado si salís dos tier por abajo de estar ahí. Porque si tenés... Otra cosa que me di cuenta, que no tenía un ligerito con ruedas. Cuando empezás la partida y con este tipo de cazatanques, <coughs> tenés que tener muy presente el hecho de que no haya esos ligeritos con ruedas ahí que te poteen y que te caigan los tiros de, la, de las tres artillerías. Porque te pueden hacer pelota de una. Entonces es justamente lo que queremos evitar. Si no, te vas a la zona de pesados, a la derecha, te tirás un arbolito por ahí atrás, esperan que hagan algún ciego, algún tiro, un blind shot, y después te posicionás y disparás tranquilo. Lo mismo podés hacer de aquel lado, lo que pasa es que allá estás limitado porque tenés el castillo, ese, esa construcción, y entonces se te va a complicar un poquito, un poquito más. Pero tenés varias posiciones con Tanques con movilidad, creo que un Hellcat se podría usar eh, exactamente igual, siempre voy a, esa, a ese sector del medio para poder, ya o sea, te digo, cuando se pintan los pesados mientras pasan, ahí tenés tiro gratis, tenés daño gratis, eh, de enfrente también si tenés un ligerito con ruedas de tu lado y es un buen spotter, no como el LTG de enfrente que murió a los 20 segundos, 30 segundos de partida, o sea, no. el ligero es uno de los tanques más importantes de la partida chicos, porque le das visión al resto del equipo. No puedes darte el lujo de morir a los 10 segundos yendo, yendo, metiéndote en la zona de pesados. Porque ahí te daban los pesados, te daban los medios, te daban los cazas, te daban los ligeros que estaban por ahí, de, o sea, de, en ese, donde estaba posicionado ese, ese LTG, te daban todos. Creo que hasta la artillería de... Pero cualquiera, todo el mundo te daba ahí. Un desastre. Mal, mal posicionado, mal por ese ligero. No hagan eso. Y seguramente otro... Para la gente que está suscripta al canal, eh, que, que pagó la suscripción mensual, digamos, voy a estar dejándoles una sorpresita eh, porque vamos a tener a alguien muy grosso en el canal y va a estar jugando pelotones con nosotros. Así que eh, si no te suscribiste todavía, creo que vale 50 pesos la suscripción mensual. No no o sea, no es nada. Y tenés eh, diferentes actividades que estamos haciendo. Tenés eh, GIF exclusivo para cuando estamos en... En directo tenés emotes Para poner cuando estás en directo Y tenés tu emblema de que estás suscrito a la Nando Army Al canal de Nando Capo, Nando Capo Así que bueno amigos, muchas gracias Y nos veremos en la próxima Fíjense en la sorpresita Y si no estás suscrito suscríbete Ahí al lado de la suscripción de la campanita Donde dice suscribirse dice unirse Clickeas ahí simplemente y ya estás Casi casi un paso más Adentro de la Nando Army Muchas gracias amigos y nos vemos en la próxima 吵吵